o si quieren ver todas las partes hasta el momento también los invito a que vean todos los otros videos del canal porque están geniales les van a encantar así que si no los han visto qué están esperando también suscríbanse si no lo han hecho y no olviden seguirme en mis redes sociales los links están en la descripción así como también algunas teorías que yo les recomiendo que vean ya por último les aviso que este es el segundo video que subo en el día así que no han visto el anterior que están esperando vayan a verlo y bueno ya sin más comencemos continuando con la parte anterior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 Sin embargo a pesar de que solo había pasado una semana, Naruto ya era capaz de utilizar jutsus de elemento viento, agua y fuego, además de que su fuerza había aumentado en gran cantidad pues ahora sus golpes eran destructivos, esto también haría que su tail jutsu mejorara, así como también había logrado mejorar su control de chakra, ya Naruto se había vuelto mucho más fuerte de lo que pensaba en muy poco tiempo. Sin embargo, este aún no era capaz de darle un solo golpe a Obito y este terminaría dejándolo en el suelo. Luego de eso Obito dice, es suficiente por hoy, llegó el momento de un descanso, pero debo decir que has mejorado demasiado Naruto, nunca había visto que alguien aprendiera tanto en tan poco tiempo, eres como un genio, a lo que Naruto dice, pues no lo creo, a pesar de que toda esta semana me he matado entrenando, aún no soy capaz de tocarte, ¿cómo es que lo haces? Siempre que estoy a punto de golpearte, desapareces. Eso es algo genial para ti, sin embargo es algo que no logro entender aún, ¿Qué tipo de jutsu es, cuando me lo enseñaras, a lo que Obito dice, es verdad que este poder es muy útil, sin embargo hay personas que aún así me han logrado golpear, no debes confiarte por nada, nunca se sabe con qué te pueden atacar, así que mejor olvídate de aprender esto, jamás podrás aprenderlo, a lo que Naruto dice. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Porque no puedo, deberías enseñármelo. Eres mi sensei y no es así. A lo que Obito dice, aunque quisiera, no podrías aprenderlo. Esta es una habilidad única. A lo que Naruto dice, entiendo. Bueno, hay otra cosa que quiera preguntarte, Toby, y es que quisiera saber más de ti. Yo sé que me dijiste que te llamara Toby, pero aún tengo curiosidad de saber más sobre ti. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Cómo eres? porque usas esa máscara, vamos sensei, puedes decirme, pero para sorpresa de Naruto, Obito se molesta al escuchar eso y dice, ya te he dicho que no, no me gusta hablar de eso, deja de molestar y después golpea a Naruto derribándolo, Naruto se queda sorprendido y dice, disculpa, no quería molestarte, pero en ese momento Obito desaparece. Por otro lado Naruto al quedarse solo dice, vaya, en serio le molesta hablar o que le pregunten sobre eso, no me imagino lo que le habrá pasado, debió ser algo horrible, bueno, no puedo quedarme aquí en el suelo, necesitó entrenar. Ya más tarde Obito regresaría y vería que Naruto estaba entrenando y lo llamaría, así Naruto iría con este para disculparse, pero antes de que lo hiciera, Obito dice, no, no te disculpes Naruto, yo soy quien hizo mal aquí, yo soy quien debe disculparse contigo, además tú lo dijiste, yo soy tu sensei yo sé todo de ti pero tú no sabes nada de mí así que te lo contaré todo naruto queda sorprendido al escuchar eso pero queda aún más sorprendido al ver que toby dice mi verdadero nombre es obito obito uchiha y en ese momento este se quita la máscara de su rostro de un segundo a otro todo se convierte en un gran silencio mientras que naruto no podía creer la gran herida que obito tenía esto lo había dejado sin poder hablar pero obito se toca la parte de su rostro herida y dice esto me lo hice salvado a un antiguo compañero que tenía, su nombre es Kakashi, estoy seguro que lo conoces. Naruto queda totalmente sorprendido al escuchar el nombre de Kakashi, mientras que Obito continúa hablando. En aquel tiempo yo era ingenuo, un tonto, di mi vida para salvar la suya, e incluso le di uno de mis ojos para que pudiera proteger a alguien importante para mí. en ese momento pensé que moriría, pero tiempo después logré despertar y me encontraba con Setsu y Madara Uchiha. Ellos me contaron lo que había pasado, que mis amigos ni siquiera regresaron por mi cuerpo, luego de eso me hablaron sobre el plan para cambiar al mundo, pero yo no confiaba, yo seguía pensando que algún día podría regresar a la aldea, sin embargo aquel día pasó. Setsu me avisó que Kakashi y Rin estaban en problemas, que estaban rodeados por enemigos, así que yo sin pensarlo me lancé, fui por ellos para ayudarlos, pero, al llegar, mi vida perdió sentido. Pues en ese momento Kakashi le había atravesado el pecho a Rin, Kakashi, mi compañero, mi amigo, la persona por la cual me había sacrificado para que él protegiera a Rin, él la terminó matando, no podía creerlo, así que sin pensarlo me lance y acabe con cada uno de los enemigos, pero deje a Kakashi vivir, aún no sé por qué lo hice y a veces aún me pregunto si fue lo mejor, pero lo hice, también ese día logré despertar el Kamui, pero yo estaba destrozado, mi vida ya no tenía sentido, sin embargo, Seksu y Madara me ayudaron, me mostraron la verdad, me mostraron que aún había espesanza y aquí sigo, trabajando y haciendo lo que sea por crear un mejor mundo, un mundo el cual tú crearás Naruto, a lo que Naruto dice, no. Te equivocas en eso, Obito sensei, tú me ayudarás a crear ese lugar mejor, después de todo, si no fuera por ti, yo seguiría cebado, pero ahora he abierto los ojos, sé lo que tengo que hacer y no tengo miedo. Luego de eso Naruto se da la vuelta y dice, aún no termino, debo seguir entrenando, necesito ser más fuerte si quiero crear un nuevo mundo, yo lo lograré, de veras. Por otro lado Obito se vuelve a poner la máscara y dice, llegó la hora de subir el nivel de este entrenamiento y así estos dos continuarían entrenando. Por otro lado Sasuke y Sakura habían buscado a Naruto por toda la aldea, pero no encontraría nada de él, esto los sorprendería mucho pues era muy raro, pero después de un rato Sakura dice, o oh ya sé, tal vez está con Kakashi Sensei, tampoco lo hemos visto en todo este tiempo, a lo que Sasuke dice, podría ser, esto es muy raro, pero en su mente dice, maldición, si es eso verdad Naruto está teniendo un entrenamiento especial y yo aquí perdiendo el tiempo, no puedo dejar que él se me adelante, no me importa si tengo que continuar mi entrenamiento entrenamiento solo, no dejaré que me supere, y así que se va del lugar sin decirle ni una sola palabra por otro lado Sakura quedaría sorprendida al ver la repentina ida de Sasuke y dice no no puede ser después de haber pasado todo el día juntos ahora se va así de la nada solo espero que no se pierda igual que Naruto pero en ese momento aparecería Hinata aparecería y Sakura aprovecharía para preguntarle por Naruto a lo que Hinata se sorprendería y al mismo tiempo se preocuparía por Naruto así Hinata y Sakura terminarían yendo a casa de Naruto para ver si ya había regresado pero para sorpresa de ellas Naruto aún no volvía al ver esto ambas se preocuparían por naruto pero al darse cuenta que no podían hacer nada se irían a su casa para continuar su búsqueda el próximo día ya después de eso pasarían seis días, Sakura y Hinata aún no encontraban ni una sola pista de Naruto lo cual las dejaría muy preocupadas, por otro lado Sasuke continuaba entrenando por su cuenta, así como Naruto continuaba su entrenamiento con Obito y ya se había vuelto más fuerte que antes, pero también estos dos habían mejorado su relación mucho más, pues ahora Obito veía a Naruto también como su estudiante ya en la noche Naruto le dice a Obito, gracias, si no fuera por ti jamás me hubiera vuelto tan fuerte sensei, aunque aún no sea capaz de golpearte, ya verás que seguiré entrenando hasta no solo golpearte, hasta que pueda vencerte, de verás, a lo que Obito se ríe y dice, aún falta mucho para que logres hacer eso, pero es bueno que nunca te rindas, estoy seguro que un día serás más fuerte que yo Naruto, y estoy tan orgulloso de lo fuerte que te has vuelto en todos estos días, estoy seguro que mañana arrasarás con todos en los exámenes Chunin, a lo que Naruto dice. Así es, ya lo verás, y una vez que terminen y les haya mostrado mi fuerza, me iré contigo, Obito-sensei. Ya al día siguiente Kakashi estaría afuera de la academia para encontrarse con su equipo antes de fueran a empezar su examen, mientras él esperaban Sakura llegaría y al ver a Kakashi dice, "Vaya, al fin lo veo, Sensei", que se había hecho, hace mucho tiempo que no lo veía, a lo que Kakashi dice, "Lo sé, lo mismo digo, hace tiempo que no nos vemos, me pregunto cómo estarán Sasuke y Naruto." Sin embargo en ese momento Sasuke llegaría, pero Sakura dice, como que se pregunta por Naruto, eso quiere decir que no estuvo con usted todo este tiempo, a lo que Kakashi muy sorprendido dice, porque estaría conmigo, yo no lo he visto, acaso le pasó algo, a lo que Sakura le cuenta que no lo habían visto, ni habían encontrado ni un solo rastro de él en todos estos días, que habían encontrado una nota, pero su casa parece abandonada.